¡Hey! Hola amigos, mi nombre es Adrián López Te doy la bienvenida a este canal En el día de hoy tengo un trípode bien interesante Este trípode tiene algo especial Algo que he estado buscando Y creo que lo encontré Es sumamente robusto Tiene un brazo lateral que nos permite hacer tomas cenitales Y además es de una marca que Aunque no patrocina este video Pero... Sí, que cuando les diga de qué se trata me van a entender. Es de la marca KIF Concert. Así que sin más, se los traigo en este minuto. Aquí está, es una super caja. Es de, la, de los trípodes más altos que tiene la marca. Es de unos 94 pulgadas, si más no recuerdo. Y vamos allá. Es completamente de aluminio Aquí está la bolsa Muy bonita la bolsa Muy hecha como para viajar Para cargar y es muy fuerte Este es el trípode. Tiene esta posición y rápidamente le vamos a colocar las patas en esta. Tiene tres ángulos de posición en las patas. La primera que es bastante ancha y nos permite tener una mayor estabilidad. Y la menor, por supuesto, alcanza mayor altura, tiene menos estabilidad. Pero uh, va a ser una de las posiciones que más vamos a utilizar porque ocupa poco espacio cuando alargamos todas sus patas. Y simplemente es sencillo, tenemos uh, que re retirar hacia atrás, alargar el clip y así retiramos la pata y la ponemos en su posición original. Y simplemente tiramos hacia atrás y la tenemos así. Vamos con la otra. y la otra ya les digo es grande o sea no cabe en esta en este set que tengo montado que nos va a servir cuando tengamos algún proyecto bien grande aunque no se puede llevar de cuando uno cuando uno viaja hace eh, va a hacer algún video de nuestros viajes pero tiene un peso como que un poquito más de lo normal eh, Es un poquito más grande de lo normal Es un poquito más grande, aunque se puede llevar fácilmente en una mochila Al lado de una mochila donde tiene los, los cierres Pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué es lo que nos ofrece este trípode Voy a, voy a ponerlo bien bajito porque no me, no me cabe en el encuadre Aquí tenemos una cosa eh, que nos diferencia de, lo, de, los, de los otros trípodes Y es su extensión de un segundo vástago. Que nos da una mayor altura Y cuando llega al final Hace esto Uf, Hace esto se pone con su brazo horizontal aquí está el cabezal, una de las cosas eh, que más atrae es que tiene un, un cabezal que gira hacia todos lados también eh, cuando está en horizontal él, él se mueve, se zafa y él se mueve hacia los lados para hacer tomas, eh, para hacer paneos o, y cosas por el estilo eh, vamos a probarlo eh, un poquito más hacia atrás para que vean todo el potencial que él tiene estando en esta posición ponemos las patas con un mayor o con un menor ángulo en dependencia de, de cómo uno lo mire y simplemente desenroscando Acá, extendemos las patas, no es como otros eh, trípodes que tienen clips en, eh, la, en las patas, este solamente es zafo, zafamos y apretamos, no lo voy a extender tanto porque me voy a salir del, del plano completamente, ya les digo, tiene una longitud, de 94 pulgadas, eso es bastante, imagínense que yo mido unos 5 pies 11 pulgadas que serían de unas 72 pulgadas eh, vamos a mantenernos con estas longitudes de patas para así mostrarles todo el potencial aquí está con su cabezal eh, tiene varias eh, posiciones se lo podemos poner hacia abajo para, que, para tener una toma, o sea, una posición de la cámara más abajo, cerca del tope de las patas o del tope del piso donde, donde estemos apoyados. Y se lo, voy, se lo voy a mostrar. Solamente lo que hacemos es retirar el paso superior. Lo cerramos. Aquí tiene un, un gancho que es para poner el contrapeso. Bueno, en el caso de que tengamos una cámara que pese demasiado y se pueda girar bueno acá para poner el vástago el de forma eh, hacia abajo lo que hacemos es desenroscamos aquí está el accesorio, zafamos acá, nos retiramos y vamos por abajo y lo colocamos como ponemos la cámara en esta posición tan pegado al suelo se los voy a mostrar pero bueno, tenemos esta cámara que pesa bastante le vamos se lo vamos a poner acá tiene este accesorio que es universal y se lo vamos a colocar en la base y cerramos como pueden ver así queda la cámara y queda esta posición del suelo o la superficie donde estemos apoyados. podemos bajarlo un poco Podemos subirlo e inclusive podemos darle esta posición. Vamos a regresarlo, vamos a quitarla. Vamos a extender el segundo paso del de basta. Así, le damos una vuelta, lo sacamos un poquito. Aquí tiene una marca donde dice stop, que ahí debemos parar y cerramos. Entonces tenemos el trípode, así, de esta forma, y ponemos la cámara. Ahora, tenemos un problema de desbalanceo porque la cámara pesa sumamente, la cámara pesa cantidad, por eso necesitamos un contrapeso que nos equilibre pero vamos a, a, a tener la posibilidad de, eh, de echar para atrás el, segundo, este, el, el brazo horizontal vamos a girarlo y podemos tener así la cámara o así de esta forma podemos tenerla así de esta forma podemos planificar la forma en que podamos colocar nuestra cámara. Así es una opción. Otra opción es... Y se quedaría así. Está un poquito desbalanceada. Pero soporta. Lo más recomendable que siempre es ponerle un contrapeso atrás. Para poder realizar estas maniobras. Lo podemos bajar. Podemos bajarlo hasta aquí. Y todavía sigue siendo estable. Así podemos podemos girar un poco, darle otras posiciones, podemos inclinarlo, ah, inclusive si esto estando liberado acá podemos hacer un cierto giro, si estuviera bastante equilibrado la cámara no pesara tanto, podemos tenerlo acá y con un contrapeso adecuado podemos girar, y hacer esta toma así suave, como un poco, un poco cinemática Y podemos girar así la cámara Bien bajito, a ras del suelo Que nos da otras posibilidades de uso También quiero mostrarles algo que tiene este trípode Y es que una de sus patas Es esto, un monopod Zafamos acá eh, la pata que, va, que nos va a indicar que es el monopod es porque tiene una, un fond para el agarre en una de ellas. Y colocar el cabezal en el monopod. Extendemos. Y nos quedaría así. Así de esta forma. Liberamos acá y nos va a dar la posibilidad de tener estas tomas. Así bien suaves bien como, como tal pareciera que estuviéramos con un gimbal pero no es así, es solamente con el monocot, queremos hacer una toma de acercamiento y no hay vibraciones, bueno ya saben ya les digo la marca no me ha patrocinado en nada para esto, le doy mi opinión sobre lo que he sentido realmente que es muy fuerte y se los recomiendo entonces ya saben, les voy a dejar en la descripción dónde adquirirlo en Amazon. Si ustedes le dan ahí, me van a ayudar bastante. Si les interesa. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Así que si les ha gustado, ya saben, suscríbete y dale like. Y nos vemos en otro video más. Chao.